¡Buenos días, Jaime! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Eh, 26! Aquí, nuestro élite... Ya sabemos, ya sabemos quién nos va a invitar a los huevos fritos. ¡Sí, sí. ¿No? Hemos venido a Huesca a visitar a nuestro patrocinador, a uno de nuestros compatrocinadores, Look Total. Es distribuidor de productos de peluquería. Exactamente. Eso sí, es. Pues, La estética no va a hacer falta. La peluquería tira vino, <risa> no, ¿verdad? ¿Eh? Pero os podéis hacer las piernas. Hombre, sí, yo, sí. Pero con el material que ellos venden, ellos no te van a hacer las piernas. No te preocupes. Vale, vale, vale. ¿Te Buenos días, Fran. Buenos días. Aquí estamos los lobos de Zaragoza. Gracias por recibirnos. Bienvenido. Estamos en look total en Huesca. Buenos días, chicos. ¿Otra vez? Buenos días. Bueno, aquí hay valientes que han venido desde, desde Zaragoza en bicicleta. ¿eh? Que simple. han hecho la, la machada de venir desde, desde Zaragoza. Suena, desde suena. Bueno, bueno, bueno. Fran, pues cuéntanos un poco. ¿A qué os dedicáis? ¿Quién sois? ¿Cuándo habéis empezado vuestro negocio? Nosotros empezamos ya hace cuatro años y medio con look total, y aunque llevamos mucho tiempo dedicados a, al mundo de la peluquería. Y nuestro foco es al profesional, que tenemos esta pequeña tienda aquí en Huesca, donde tenemos el almacén, las oficinas, pero nosotros lo que realmente es nuestra de visitas con nuestro equipo comercial en Aragón, Navarra, La Rioja, Lérida, Castellón y un poquito de Valencia. Y luego a través de la, obviamente, de internet, pues... A, a toda España. A toda España. ¿Y qué distribuís? Nosotros principalmente esa peluquería, también tema de estética con nuestra línea de, de esmaltes pero bueno, damos un servicio global a lo que es el mundo de la belleza, ¿no? Sobre todo enfocado a la peluquería y la, y la estética. ¿Y por qué habéis eh, elegido patrocinar a un club ciclista como nosotros? Bueno, porque... ¿Por, qué? ¿Por qué no habéis elegido un club bueno? Es lo que Bueno, pues como una empresa joven hay que apostar por los por equipos, aunque sea un equipo pequeño, pero estamos seguros de que vais dar mucho que, que hablar. Bueno, ya podemos estrenar nuestro primer podium este año con una chica, con Mabel Ibáñez, que ha quedado segunda en Motorland. Sí, bueno, pues que, que sea el primero de muchos. No, bueno, pues eso, de eso se trata, de eso se trata. Bueno, chicos, ¿qué os parece la tienda? ¿Que no decís nada? Muy Yo no sé por dónde empezar. De verdad. Bueno, pues es un Bueno, pues es un lujo. Un lujo y un orgullo que nos patrocinéis y bueno, pues aquí tenéis vuestro club y ya sabemos dónde estáis vosotros. ¿Hacéis venta online? Tenemos venta online, aunque no es nuestro focus principal, pero bueno. Pero al cosa, particular. Cualquiera, sí, cualquiera que pueda conectarse a internet, a nuestra página web, eluftotal.es, pues allí podrá, podrá encontrar todas las líneas que, que llevamos. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a vosotros. ¡Punte! ¡Punte! ¡Punte!